en sí. lo turístico, y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Giovelina, presidente del Ente Turismo Tucumán, justamente para hacer este balance y conocer los datos. Sebastián, bienvenido a LV7, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Naomi, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, buenos días y gracias, como siempre, por tener la predisposición y poder charlar unos minutitos sobre... Este verano que si bien continúa, ya el hecho de que empiecen las clases nos cambia el calendario y el cronograma, los tiempos libres a todos y queremos conocer cuáles son los detalles, el balance que se puede hacer. Creemos que fue muy positivo. Sí, totalmente. La verdad que ha sido muy positivo. Eh, ayer estuvimos haciendo el balance ahí en, en, en Salón Blanco con todo el empresariado y también con todos los funcionarios de gobierno, el gobernador Mansur, el vicegobernador Jaldo, la verdad que contento de poder terminar una, una nueva temporada. Las temporadas siempre están asociadas a mucho trabajo y en este caso, así fue, ¿no? En toda la, la temporada desde el principio hemos tenido números que hemos tenido picos de hasta un 90% ciento los fines de semana en los destinos turísticos y durante la semana este un promedio de los 59 días de, de las opciones que tuvimos del 51%, o sea que todos los hoteles trabajaron durante la semana y los fines de semana. Y bueno, cuando hablamos ya de ocupación, en los hoteles automáticamente eso se traslada por lo transversal, que es el turismo, se traslada a otras actividades económicas, ¿no? el comercio, el transporte, las agencias de viaje, la gastronomía, eh, la venta de artesanías, eh, eh, bueno, el comercio en general. Eh, la verdad que han sido 59 días eh, intensos, eh, tiene mucho que ver también las campañas eh, promocionales que hemos hecho en los distintos destinos turísticos que hay en el país. Tucumán, en las gestiones que hicimos en el año 2022, se conecta con vuelos directos a Misiones, a, a Puerto Iguazú, eh, a Buenos Aires, a Córdoba, a Bariloche, eh, a la costa argentina, Mar del Plata, eh, vuelos internacionales a Sao Paulo y bueno, y cada uno de esos destinos también a su vez tuvo una campaña, ¿no? De Tucumán, ...y la idea era atraer la mayor cantidad de turismo y, y eso sucedió. En la provincia tuvimos 247.700 turistas a lo largo de esos 59 días... ...y se originaron aproximadamente unos 3.600 millones de pesos... Eh, ...que es lo que originó el turismo en, en, la, en la dinámica de la economía provincial, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una, una excelente temporada... Algunos otros datos que te puedo dar es que hubo un gasto promedio de 7.700 pesos por día. Todos estos datos los lo releva el observatorio turístico que tiene la provincia. Está conformado por la universidad, por los privados, o sea, la Cámara de Turismo de la provincia, que obviamente nuclea a todos los privados, y el Ente de Tucumán Turismo y, y Estadística de la provincia. Mm, Entonces... Eh, Sí sí, sí, sí. ¿cómo te va? Eh, también creo que para destacar, el, la misma gente de la provincia, ¿no? Que no conocía por el lugar turístico, se ha permitido, me parece, que en este verano ir a recorrer, nos han llegado fotos de la gente visitando los lugares, comiendo, la gastronomía, ¿cómo empezamos a encontrar los tucumanos también nuestra provincia? Totalmente, la verdad que también cuando vos ves los índices de cómo cómo, de dónde vinieron esos turistas que se hacen un perfil a razón de este estudio eh, estadístico, eh, te das cuenta que muchos fueron tucumanos, eh, casi el 39% fueron del norte del país, o sea, salteños que vinieron a Tucumán, jujeños, santiagueños, catamarqueños, este, y luego, obviamente, las grandes urbes del país que también aportaron su turismo, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero el tucumano, sobre por todas las cosas y con esta nueva infraestructura eh, tiene turística, la provincia y, y que se sigue invirtiendo en ello, este, realmente ha hecho turismo en Tucumán. ¿Vos ves La cantidad de gente que se llegó a El Cadillal, a poder comer en los distintos restaurantes que hay, o hacer un paseo en barco, subirse a la hacer calla, tirarse en la tirolesa, eh, San Javier con el nuevo complejo turístico y una nueva obra que ahora en nuestros próximos meses ya inauguraremos, que es un totalmente vidriado con vista a la, a la ciudad una vista pictórica preciosa después en Santiago de Colalao se está construyendo el centro cívico nuevo ahí al frente de la plaza en Escaba eh, se está haciendo todo un complejo turístico con un hotel y un complejo de cabañas también eh, en el mismo Tafí del Valle que se está construyendo en estos momentos el Museo Jesuítico de la Banda creo que toda esa infraestructura también hace eh, a la oferta ¿no? esa oferta que la toma tanto el tucumano como el turista que nos visita. Sebastián, viste que siempre dicen que las comparaciones no son buenas, pero en este caso, si uno compara con otros periodos, eh, años anteriores, lo que fue la salida de la pandemia también, o inclusive antes, ¿cómo estamos? ¿Cómo transitamos estos primeros meses del 2023? Bueno, primero que obviamente sin restricciones eh, uno va creciendo, no solamente recuperándose porque vean esta pandemia eh, que, bueno, dejó un, un, un saldo muy negativo en toda nuestra actividad. Este, fuimos recuperándonos a lo largo de parte del 21 y, y bueno, gran parte de, de todo el año 22, eh, estuvimos recuperando la actividad. Y ya te puedo decir que desde mediados del 22 al día de hoy estamos hablando ya de una tasa de crecimiento. Eh, la cantidad de turistas que vinieron a la provincia de Tucumán fue el 7% más que en el año 2022. Tuvimos un crecimiento interanual del 7%. Y si ves también las inversiones eh, privadas que hay en la provincia, crecieron el 10%. Hemos llegado a tener 169 hoteles en toda la provincia de Tucumán y eso es un crecimiento del 10% más que en el año 2022. O sea que todo va aumentando, va creciendo con el tiempo... Tiene que ver también con eh, un gasto promedio también más elevado que el año pasado. Eh, la gente en esta nueva, en este nuevo formato de salir de vacaciones está haciendo vacaciones cortas, eh, eh, pero varias veces en el año, que eh, también eso es algo bueno porque dinamiza la economía del turismo, este, los fines de semana largos, los extra largos que tenemos, las fechas que tenemos por delante. Bueno, hoy tenemos el 24 de marzo como una fecha también de... ...de un fin de semana largo que es viernes, sábado y domingo... ...luego ya tenemos los primeros días de abril con Semana Santa... Mm. ...y todo eso es como se va este, armando esa agenda turística... ...ese calendario turístico a lo largo del año... ...así que la verdad que estamos muy contentos por cómo eh, esta industria... ...que da eh, mucho trabajo, no nos olvidemos que en estas últimas estadísticas... Eh, ...cada diez empleos que eh, se registran en la Argentina... 1.7 son turísticos, o sea, estamos hablando de casi dos empleos de cada 10 que se generan en Argentina son eh, de materia turística. Entonces, la verdad que es una una actividad que, que bueno que ayuda mucho a la economía de la provincia, da mucho empleo. Eh, por ahí siempre lo, lo decimos, no, y hacemos una comparación que bueno, Tucumán tiene 22 mil kilómetros cuadrados y en esa en esa distribución este, somos una provincia que tiene mucha caña de azúcar, mucho limón, mucho eh, arándano, pero estamos combinados a esos 22.500 kilómetros este, cuadrados y, y no se puede ir más allá de la frontera, digamos. Bueno, el turismo no tiene techo. El turismo se puede seguir creciendo en esta industria eh, de manera ilimitada. Entonces, eh, eso es lo que nos alienta a que esta industria que da tanto trabajo este, bueno, pueda seguir en esta provincia creciendo y dándole beneficios a la, a la gente que vive en ella. Tal cual, y para que la gente también comprenda, a veces cuando hablamos, nosotros hemos hablado de turismo, me parece todo el, todo el verano hemos trabajado muchísimo aquí en el EB7, eh, la mejora que llega con el turismo, no porque se mejoran las rutas, la iluminación, los accesos, señalizaciones, eh, los comercios, como marcabas vos, el, el, el privado que viene a invertir, para que venga a invertir significa que también el Estado lo acompaña para que eso sea mucho más sencillo y formen parte de, de, de la parte turística también de nuestra provincia. Digo, Hay todo un conjunto de, de, de personas trabajando para que eso suceda. Totalmente, y te das cuenta que es eh, tal cual, no es solamente un proyecto que es una teoría. Mm. Eh, si te das uh, y miras un poco para atrás lo que era el Cadigal hace unos 3, 4 años atrás, la gente le daba la espalda al Cadillal. No quería el Cadillal porque era un lugar donde no había eh, quizá los servicios que, que hoy hay. No había donde tomar un café, no había baños públicos, no había iluminación, no había seguridad. Este, hoy en día, no solamente ya hay todos estos servicios que te acabo de nombrar, sino que hay 300 puestos de trabajo. Lo que estábamos relevándolo, hay 300 puestos de trabajo entre toda la gente que está trabajando hoy en día en el Cadillal. Y se sumaron farmacias, y se sumaron eh, patios cerveceros, y se sumaron. Empresas que brindan servicios de alquiler de bicicletas para salir a hacer tours este, Bueno, de, de eso se trata el turismo, ¿no? Donde prolifera el turismo, prolifera el trabajo, prolifera la mejora eh, Todo lo que le hace bien al turista, le hace bien al tucumano Y todo lo que le hace bien al tucumano, le hace bien al turista Entonces, qué mejor que tener esa esa, esa simbiosis, ¿no? Entre, entre todas las la partes La verdad que es algo muy positivo que se desarrolle el turismo en la provincia Sebastián, agradecidos como siempre por los minutos en esta ocasión para hacer este balance, para llevar la, la información, uh -huh. que se conozca cuál fue el trabajo y cuáles fueron los resultados. Ya después estaremos hablando de los próximos... Se viene, previa, se, viene G4, encima, se viene previo se viene previo encima, con beneficios. Largo. Tenemos mucho para hablar. Hay mucho más para, para hablar y también agradecerte la posibilidad que nos dieron a través del ente Tucumán, tanto a nuestro programa sí. como a gran parte de la programación, para que los tucumanos vayan conociendo también su provincia cuando no tenían la, la chance de hacerlo. Así que ahí va el agradecimiento doble de nuestra parte. Por favor, al contrario, es un gusto para nosotros y los lo, lo agradecidos somos nosotros porque a través de ustedes. ...el tucumano y muchos de los turistas que están en la provincia que los escuchan... ...van conociendo y, y ustedes promocionan ese turismo de que estamos tanto hablando... Y, ...y que beneficia en definitiva a los tucumanos. Así que gracias a ustedes y, y con respecto a esto del previaje 4... ...ahora ya a mediados de marzo tenemos el Consejo Federal de Turismo... ...que hemos postulado a Tucumán y se ganó que la sede sea Tucumán... ...o sea que los 24 ministros de turismo del país van a estar en Tucumán debatiendo sobre las políticas públicas, y entre uno de esos temas, el ministro Lamens va a hacer eh, anuncios con respecto al previaje 4, así que bueno, vamos a estar todos muy atentos para, para ese nuevo, ese nuevo previaje que, que tanto bien nos hizo todo Excelente, excelente, y ahí seguramente vamos a retomar el contacto. Sebastián, muchísimas gracias. Por favor, un abrazo para todos ustedes.